¿Estás cursando sexto de liceo o tercero de bachillerato de UTU? ¿Querés capacitarte para trabajar? Te presentamos Fundación Forge, donde ofrecemos formación e inserción laboral gratuita y de calidad. ¿Querés ser parte? Comunicate con nosotros al 2908 0774 o ingresando a www.foundationforge.com ¡Te esperamos!